Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia Vibli, creadora de la Academia Libre Emprendedor, y en este video te quiero contar. ¿Por qué deberías dejar de vender con palabras técnicas? ¿Por qué no te lo recomiendo? ¿Por qué nunca, nunca, pero nunca tendrías que usar este tipo de lenguaje con un cliente cuando estás en una reunión o en una llamada de ventas? Pero antes de empezar, quiero recomendarte que te suscribas a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publico cada semana. Aquí en este canal te enseño a vender de forma natural, diferente y sobre todo con tu personalidad. Te enseño a vender con heartset y no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos en donde en cada semana te iré mostrando distintos ángulos y formas distintas para que destaques dentro de tu sector vendiendo con total seguridad y sobre todo, como te decía antes, con tu propia personalidad. Ahora sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Anteriormente en este vídeo quiero contarte por qué es importante que dejes de vender con palabras técnicas. En muchas ocasiones consideramos que dominar todo el lenguaje técnico y que explicarle a nuestro cliente todo a través de ese lenguaje técnico de nuestro sector, de nuestro producto, de nuestro servicio, nos hace ver como referentes, nos hace ver como personas que realmente entendemos, que tenemos conocimientos dentro del área en donde estamos. Pero lo cierto es que esto no es así. De hecho, lo que conseguimos con todo este lenguaje exageradamente técnico es conseguir que el cliente, se agobie, que no entienda lo que le estamos ofreciendo, que no entienda cuál es el valor de nuestro producto o de nuestro servicio y que desconecte por completo de lo que le estamos diciendo. Imagínate que yo te quiero vender un servicio de marketing y tú no sabes absolutamente nada sobre marketing, pero te parece que es interesante para tu empresa comenzar a realizar acciones de marketing para ganar más visibilidad, porque quieres conseguir más clientes, porque quieres llegar a un nuevo mercado, porque estás a punto de hacer un lanzamiento y quieres, que tu audiencia reciba ese nuevo producto o ese nuevo servicio que estás a punto de lanzar y yo comienzo a hablarte de que vamos a captar eh, determinados leads a través de determinadas campañas y que los vamos a llevar a una landing page y que entonces lo que vamos a hacer es crear un lead magnet y demás y te empiezo a hablar con términos en inglés que quizás tú no entiendes, que nunca has escuchado y que realmente no tienen ningún tipo de valor para ti. ¿Qué va a pasar? Que vas a quedarte pensando en... A ver, yo lo que quiero es visibilidad, yo lo que quiero es clientes, qué es esto de los leads, qué es esto de las landing pages? qué es esto de los eh, funnels, qué es esto de los eh, lead magnets, no entiendo absolutamente nada, todo esto para mí es un mundo, todo esto es muy complejo, me agobio cuánta cosa que hay que hacer. Si no entiendo, eso es todo lo que voy a pensar. No voy a decir, oh, wow qué maravilloso que voy a tener un funnel, que voy a tener eh, un lead magnet, que voy a tener eh, leads cualificados, que voy a tener esto y lo otro, sino que voy a pensar... Y realmente a mí me compensa invertir mi dinero, invertir mi tiempo en esto. ¿Es esta la persona que me puede ayudar? ¿Está entendiendo este profesional lo que le estoy contando, lo que le estoy explicando? ¿Que lo que quiero es visibilidad de cara? ¿Que voy a realizar un lanzamiento y quiero llegar a un nuevo segmento de mercado? Parece que no, porque me está hablando de montar un ebook, un no sé qué, una masterclass, un funnel de no sé cuánto. Entonces le estamos hablando al cliente con un lenguaje técnico que no domina, que no conoce y que realmente lo aleja por completo de lo que le estamos diciendo. Esa persona desconecta, ya cuando tú empiezas a hablar de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro eh, y no dejas de incluir determinados términos técnicos que la persona no domina, lo que hace es que en el medio de la llamada desconecta, te deja de escuchar. Por lo tanto luego no tiene ningún tipo de objeción, te dice vale, vale, perfecto, yo cualquier cosa te llamo, me lo pienso, le doy una vuelta y si eso te vuelvo a, a llamar para contarte qué he decidido. Pero evidentemente antes de colgar el teléfono esa persona ya ha decidido que no va a trabajar contigo, que tú no eres el profesional que lo puede ayudar. A mí esto también me sucedió en su, en su momento cuando me puse en contacto con un profesional de un área que yo no dominaba para nada y esta persona no paraba de hablarme con términos exageradamente técnicos que hicieron que yo tenga que entrar en Google a buscar cada uno de esos, técnicos para esos términos perdón, para poder entender lo que esta persona me estaba ofreciendo, lo que esta persona me estaba diciendo. Y como te imaginarás, no compré. ¿A quién le compré? A aquel que me explicó las cosas, para, vamos a decir, niños de 3 años, aquel que me dijo, mira, eh, yo te voy a explicar, esto, que se llama esta forma, lo que significa es que es esto, esto y esto, entonces esto es importante y lo que vamos a hacer es conseguir esto, esto y esto. Y gracias a todo ello vamos a conseguir el resultado que es que tú quieres este trámite, bla, bla, bla, bla, bla punto me lo explico para niños de 3 años yo siempre digo tenemos que hablarle a nuestros clientes como si le estuviéramos hablando a nuestra abuelita de 95 años que no domina eso que no conoce de nada y lo tiene que entender perfectamente todo el mundo tiene que entender tu mensaje es muy pero muy importante que trabajes en ello tanto aquel que quizás ya domina la parte eh, del lenguaje técnico que pueda tener el área al que te dedicas, como aquella persona que no sabe absolutamente nada y que por primera vez está escuchando determinados términos. Siempre tenemos una forma de explicar lo que hacemos, lo que ofrecemos, lo que vendemos, de qué va nuestro producto, de qué va nuestro servicio, cuáles son los beneficios de nuestro producto de nuestro servicio y cuál es nuestra propuesta de valor de forma sencilla, clara clara. Sin frases revocadas, sin términos eh, revocados, sin términos exageradamente técnicos que solo confunden y alejan a nuestro cliente. Y esto es muy, pero muy importante que lo trabajemos porque es la clave para que generes más ventas con tu negocio. No vas a vender más por usar esos términos. Tu cliente no va a pensar, wow, cuánto sabe esta persona. Puedes utilizar determinados términos técnicos si estás hablando con una persona que... Sabes que ya domina determinados términos y tú quieres demostrarle que evidentemente también eh, formas parte de eh, esos conocimientos, que entiendes ese eh, lenguaje y que lo dominas perfectamente. Pero tienes que asegurarte de que tu cliente realmente esté en ese nivel, ya sea de, de conciencia, de conocimientos y que pueda entenderte perfectamente. Porque si no, estás cometiendo un grave error que te está impidiendo cerrar una venta. Un cliente que no entiende lo que le estás ofreciendo jamás te va a dar su dinero, jamás va a contratar tus servicios, jamás va a comprar tu producto. Y esto lo tienes que tener muy pero muy claro y es un aspecto muy importante que se trabaja muy poco y que es fundamental en una venta. Vender no solamente es saber cuál es la estructura de una venta o saber rebatir objeciones, sino también es saber cómo comunicar de forma eficaz, cómo comunicar de forma natural, cómo comunicar con seguridad y que mi cliente entienda perfectamente, cuando digo perfectamente es perfectamente lo que le estoy ofreciendo. Y solo lo consigues si el cliente entiende lo que tú le estás ofreciendo. Y no si el cliente tiene que abrir Google para ponerse a buscar esos términos que no ha entendido o que son determinadas cosas que les has estado contando, ¿vale? Entonces es muy pero muy importante que no utilices demasiados términos técnicos dentro de tus llamadas de venta, dentro de eh, presentar tus propuestas de valor, en las reuniones de venta que tengas con tus clientes porque te alejan por completo de cerrar esas ventas. Utiliza un lenguaje natural, explica las, formas de eh, las cosas de forma sencilla, de la forma más fácil de entender para tu abuela de 95 años y para tu cliente que está a punto de dar el paso y de comprarte, de empezar a trabajar contigo. Ponlo en práctica. Te recomiendo que dejes de lado todo ese término técnico que estás utilizando hoy en tus llamadas y pienses. Haz este ejercicio, piensa. ¿Cómo puedo explicar esto que es exageradamente técnico y que mis clientes no entienden de una forma sencilla y natural que lo entienda cualquier persona? Tienes tarea, ponte con ello y verás cómo tus llamadas de venta comienzan a ser mucho más naturales, tus clientes empiezan a entender mejor tus propuestas y consigues cerrar más ventas. Déjame un comentario, cuéntame si te ha gustado el vídeo, qué otras dudas tienes sobre ventas para que también pueda crear contenidos que sean de utilidad para ti. Siempre leo todos los comentarios de mi canal de YouTube y los uso para crear contenidos para que realmente te ayuden, que realmente les saques muchísimo, pero muchísimo valor. Y no olvides suscríbete a mi canal porque me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube y que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo cada semana. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao, chao.